Hola, bienvenidos a este nuevo Plane TV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Sin Estimaciones y a lo Loco o El Código Fantástico. Hoy al consultorio del Tito, Juanma, ha venido Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver qué podemos hacer para ayudarle. Cuéntame. Pues nada, Juanma. Yo venía aquí al Plan porque tú sabes que las historias de usuarios son muchas veces difíciles de definir, sobre todo cuando las hacemos con los clientes. Entonces, bueno, venía a preguntarte un poco qué consejos nos podrías dar. Puf, podría como buen angelista recomenda recomendarte una pila sin de libros, pero eso ya no lo hemos leído. Pero ahora queremos la práctica. La práctica. Pues yo en la práctica una cosa que aprendí a hacer relativamente poco. Es empezar de atrás para adelante. Uh -huh. Empezar primero con definir los criterios de aceptación. ¿Sabes? En vez de la descripción. Efectivamente, antes que eso. Ni el título. Ni el título. Primero, de atrás para adelante. La casa por el tejado. ¿Por qué? ¿No? Te estarás preguntando. ¿Por qué? A ver. Por el hecho de hacerte el esfuerzo de contigo mismo y con el cliente, si, si, si, si es tan amable de participar, ¿no? En la definición de los, de los puntos de, de la historia de usuario. Uh -huh. Establecer el, un criterio, una forma de, de cuando tú se lo, le vas a enseñar al cliente eh, esa funcionalidad de, que define esa historia de usuario, sí tener eh, unificar ese criterio, ¿vale? Normalmente yo suelo usar el lenguaje típico este, ¿no? De given, then, that, o... Uh -huh. ¿Cómo se dice? Dado que pasa esto, sí. cuando ocurre no sé qué, eh, la aplicación o el sistema tiene que hacer no sé cuánto. ¿Vale? ¿Utilizas ese formato también para los criterios de aceptación? Sí, para Ajá. los criterios de aceptación. Interesante. Y eso tiene unos cuantos. Tiene, desencadena, unos, desencadena unas cuantas cosas. Ajá. Una es que si nos cuesta trabajo escribir ese criterio de aceptación, algo nos eh, empieza a surgir el. Oye, este parece que hace falta o partirlo o no tenemos suficiente conocimiento entonces es una buena base para empezar la conversación con el cliente de lo que realmente quiere uh -huh. o, de, a, o de averiguar cómo se le, cómo le podemos ayudar uh -huh. segundo normalmente eh, nos, establece, eh, nos establecemos un poco ¿no? que, la, que las estimaciones de un punto de, de, un, de una historia de usuario mmm, no sea más de tres si, si es de tres si es de cinco y demás es una señal pa, para partir. ¿Te refieres en jornadas o por, en, en lo, lo que tú quieras? En lo ah. que tú quieras. ¿Vale? Sí. <ríe> este Play TV no va de eso. <ríe> para eso otro. Vale. Eh, el por qué... Ya, ya, ya el por qué... El tener ese criterio de aceptación nos va a decir, como he dicho, si nos falta información o si hace falta partirlo. ¿Por qué queremos así eh, historia de usuario más chiquititas? Porque otra de las cosas que viene después es que si hacemos software de verdad, no hacemos software homeopático, ¿vale? <risa> eh, hacemos eh, software que, es, eh, que nos, va, no, nos vamos a revisar entre compañeros. Uh -huh. O sea, nos vamos a tener, eh, ¿cómo se dice en términos científicos?, eh, revisi revisión de, de pares, ¿no? Cuando tú, tú, uh -huh. tú publicas ah, un sí. paper en una revista científica. Uh, sí otros equipos científicos te lo tienen que revisar para ver si, si uh -huh. los datos son de acuerdo por eso digo lo de software homeopático, estoy harto de hacerlo <risa> <risa> eh, vale. si el criterio de aceptación es, lo suficientemente, es pequeñito, uh -huh. esa revisión de pull request posible pues es más chiquitita porque es, más manejable. Código, es más manejable, no es lo Muy mismo bien. revisar una pull request de un uh -huh. archivo de cinco líneas con cinco líneas modificadas uh -huh que una pull request de 50 archivos Aunque con 50 Me imagino que también estaría bien tener una, un PBI que en principio es grande y luego posteriormente partirlo. Efectivamente. No, no efectivamente. partidos del principio. ¿no? Claro, efectivamente, efectivamente. Uh -huh. ah, normalmente, eh, si, si eso ocurre, pues, de, oye, este, este hay que partirlo. De la estimación original que hicimos hace dos años <risa> o hace seis meses, pues, a, a medida que pasa el tiempo vamos teniendo más información. Uh -huh. Y esa información por la, eh, se vuelca en el backlog el barlo está vivo, no es una cosa estática, ¿eh? me, me, tenemos que ir refinándolo, uh -huh. a mí me hay que pasar el tiempo con el cliente. Muy bien, y que cuéntame más cosas. Más cosas, más cosas, a ver, las pool y son más chicas, nos permite dividir el, lo, los PBI, los clientes están más contentos, también, también porque se, se, se sienten partícipes, ¿no? no es lo mismo que te llegue un cliente un día, quiero que me haga este proyecto estáis un día o dos viendo, o tres, viendo toda la funcionalidad que se quiere, y decís venga, en seis meses me lo da, no, no, joder, espérate, uh -huh. eh, si, y, si, y de mientras que pasa, si tenemos dudas o lo que sea, o, bueno, si Spring y Spring eh, va a ir mmm, refinando y, va a ir, y se van eh, añadiendo información, pues mucho mejor. Uh -huh. Es curioso lo que dices porque muchas veces, sobre todo cuando, cuando no tenemos mucha experiencia con los backlogs, muchas veces empezamos poniendo el título, luego la descripción y, y ya los criterios de aceptación ya veremos, normalmente no. Entonces, tú por ejemplo, imagínate para una persona que está empezando ahora mismo, ¿dirías que es más importante ahora mismo los criterios de aceptación más que la descripción, por ejemplo? Yo esto lo aprendí hace relativamente poco. Llevo ya unos cuantos, un, un poco de tiempo, bastante tiempo ya, ¿no?, haciendo baslo uh -huh. y es una especie de revelación. Yo se, lo, yo se lo recomiendo a todo el mundo que haga, que de hacer ese ejercicio, de empezar por los criterios de aceptación, por, por eso que te digo, usted. ayuda a establecer entre el cliente y, y tú uh -huh. eh, qué es lo que realmente se quiere hacer con, ese, uh -huh. con, ese, con esa historia de usuario. Si, si la historia de usuario es, es muy larga, por ejemplo, la historia de, su área, de login. Sí. Quiero hacer el, el login de la aplicación Pues login Quieres que logarlo con, con Facebook Con Twitter uh -huh. Con Instagram Con Google con... Espérate, no es lo mismo hacer un login De con, usuario y contraseña normal eh, si, si ya empezáis a poner ese Dado uh -huh. que no sé qué Dado que tal el sistema no sé cuál Si empezáis a tener tres o cuatro uh -huh. Pues esto es mejor partir Incluso te puedes dar cuenta que estaba mal estimada ¿No? Originalmente a ver, sí. Claro, eh, ser, las sí, estimaciones, sí. sobre todo las que se hacen con poca información, uh -huh. tienen más probabilidades claro. de ser... Sí, quiero decir estimada e infraestimada, ¿no? Que estaba... Sí. Uh -huh. Bueno, sí, y sí. otra duda que, que estoy ahora pensando. Ya tienes los criterios de aceptación y ahora te vas a poner el título. ¿Qué haces? ¿Pones en el título la historia de usuario como tal o pones un título y la historia de usuario la pones en la descripción? Ya, eso estoy investigando en ello en principio lo que vengo haciendo últimamente es poner en la descripción como notas técnicas ¿no? Desde, oye pues necesito uh -huh. registrar el... o crearme una cuenta en no sé qué provider para no sé cuánto uh -huh. y cosas de o tener en cuenta que puede ocurrir que no sé qué y el título lo intento poner un poco generalista ¿sabes? Pero uh -huh. teniendo en cuenta que si nos ponemos a definir con el cliente ese criterio de aceptación y empezamos a partir a lo mejor un SP, ese, esa historia de usuario deja de ser una, una historia de usuario y ser varias entonces los organizamos en una épica, feature o lo que, fiche, sea. que sea. Eh, mm -hmm. La cosa es tenerlo ahí organizado y y establecer con el, con, con el otro eh, como para que todos estemos alineados no intentar el objetivo de todo esto es alinearnos todos y ser capaces de Uh -huh. de dividir el trabajito vale. y dormir tranquilo los Perfecto. fines de semana y usas también los criterios de aceptación en las features o solo en los PBIs? pues las features no me ha, no nos ha hecho falta por ahora uh -huh. con tampoco hay que ser más papista tampoco tan papistas que el papa no uh -huh. Puede, si, si, si se da la cosa si, si empiezas en una una feature ¿no? por ejemplo como decíamos la de login eh, dado un usuario válido quiero hacer login eso una, como feature, ¿no? Y luego, un, una historia de usuario puede ser Hacer login con Facebook por el, mismo, el, la, el mismo criterio de aceptación Pero con Facebook Y luego con Google Y luego con no sé qué. Uh -huh. Eso ya creo que siguiendo uh -huh. esa Más o menos No es, no, no es mal consejo o a, mí, a, mí, a nosotros por lo menos no nos ha ido mal uh -huh. Muy bien Y luego utilizan los criterios de aceptación, imagino Para, para la hora de cerrar el PBI que... Claro como digo, no, no queremos hacer software automático. Es, usamos uh -huh. esos criterios de aceptación para el que me lo revise. Yo le hago una demo de esa, fi de, de, de, de, esa de esa funcionalidad directamente, ¿no? Y yo, oye, mira, vale. Lo primero que hacemos una pull request. ¿A qué perfil está asociado? ¿Qué historia de usuario? Esta. ¿Cuál es su criterio de aceptación? Esta. Este. Vale, guay. Lo hace. Sí, mira, demo. <ríe> Ocurre que, oye. Vamos, a, venga, hazme esta a, a, a, a pull rico, a ver el PBI, este no tiene no tiene criterio de aceptación, pull rico rechaza. Eh. Uh -huh. La cosa es que eh, la cosa es tenerlo preparado antes, ¿sabes? Uh -huh. Para para eso, para a todos los que estén involucrados en el proceso de desarrollo, alinearlos a la vez. Uh -huh. Pues sí, muy buena idea yo creo, porque si no también nos pasa muchas veces desarrollando que a lo mejor se nos olvida algo. Durante el proceso de desarrollo, ¿no? y a lo mejor eh, entras ya en producción o lo que sea, y luego más tarde, pues te das cuenta tienes esa deuda técnica, porque no, sí, porque no se no te no olvidó hacer. ¿no? hacerlo. Efectivamente, al final son tener varios puntos en los que establecer conversaciones, no solo con el cliente, sino con otro miembro de tu equipo o otro que es el que te vaya a hacer la revisión por pares para no hacer software homeopático, sí, eh, sí. Y, y dice, oye, pues a lo, a lo mejor te dice ese. Ese, ese compañero, oye, pues aquí falta no sé qué, yo haría esto no sé cuánto. No hay problema, creamos un PBI nuevo, una historia de suelo nueva y demás, se lo, se lo buscamos, se lo, se lo decimos al cliente, oye, ¿te parece bien? No, sí. Uh -huh. Y que ya él decida. Muy pues bien, pues vamos a intentar aplicarlo, vamos a, vamos a empezar por ahí. Yo os lo recomiendo, cuando queráis, eh, eh, estoy por aquí. Y si, si tenéis alguna revelación como esta, pues por favor compartir. Muy bien, aquí nos veremos entonces. Venga, muy bien, muchas muy gracias. Bien, a ti. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos También. en el próximo.